Bendiciones Pastor David, este, para darle la noticia de que el testimonio de que el hermano, mi primo en El Salvador, y le mandé la foto de él, el video López, testificarle de que ya me comuniqué con él en El Salvador y dice que ya está sano, se le quitó el dolor de cabeza y todas las síntomas, dolor y fiebre que tenía de la cosa del virus, gracias al Señor y para gloria de Dios Padre, y a través del espacio espiritual de nuestro pastor principal, él fue sanado porque yo le envié el video de que estuviera en la oración de Daniel. Le envié también la oración de nuestro pastor principal por los enfermos y que la escuchara. Y oré por él también con el pañuelo y le envié a usted pues, la foto de él para que usted orara por él. Y gracias al Señor, damos la gloria a él que, le, que mi primo ya fue sanado, ya está bueno y sano hay buenas novedades. Gracias por todo David por sus oraciones, bendiciones y buenas noches.